El agua que recorre la Tierra. Qué hermosa imagen estábamos recién observando. El agua, el agua es el elemento natural, esencial para la vida humana, para la vida de todos los seres vivos, para la vida del planeta y del cosmos. Pero nos hemos enterado que existe una docente investigadora que en este momento vamos a entrevistar porque ella está informando a todos los interesados respecto del de aumento de las propiedades positivas de este elemento esencial como es el agua cuando lo expone, la exponemos en recipientes de vidrio al sol durante un tiempo determinado. Agua solarizada, agua energizada... Es el título de esta nota que en este momento comienza y vamos a darle los muy buenos días a Silvina Jaime, esta docente investigadora que está con nosotros en Meta Sábado, siendo exactamente las 10 y cuarto de la mañana. Hola, hola, Silvina, muy buenos días. Bienvenida, querida, a Meta Sábado. ¿Cómo estás? Hola. Beso grande. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá. La verdad que sorprendida y muy, muy contenta y emocionada. La verdad es la primera vez, eh, así que estoy muy nerviosa. Tenganme Me paciencia. imagino, Silvi. <risas> bienvenida, bienvenida. Vos sabés qué temática tan importante a la que te has dedicado a investigar, eh, donde vos estás manifestando que el agua solarizada posee muchos beneficios. La pregunta sería, ¿qué es agua solarizada y cuáles son esos beneficios que vos estás informando. Sí. Bueno, les cuento así medio como con mis palabras, ¿no? Para sí, que claro. sea más sencillo. Eh, el agua solarizada es un agua que se expone al sol una o dos horas en una botella de vidrio, preferentemente de vidrio azul, porque lo que se sabe del vidrio azul es que aumenta eh, la fotonización del agua. Es más favorable. Pero no pasa nada si no tuvieras una botella azul, podés ponerla en una botella. Yo te voy a mostrar mis botellas antes de hacer eh, este, este proyecto, que eran unas botellas de tomate escritas con marcador. Sencillo, las pones al sol, un ratito, dice la palabra paz, que también la frecuencia, sin el tapón, preferentemente, para que pueda eh, evaporar el cloro, eliminar microorganismos, que es la idea. Y lo que nosotros hacemos es... Eh, solarizar el agua para activarla. Lo que veíamos en el video era una cascada, un río, el agua que viene a nuestras casas viene a través de tuberías que tienen un tratamiento, entonces lo que hacemos es activarla y revivirla, en, en palabras sencillas. Entonces con dos horas, una hora, 15 minutos, lo que vos sientas que tiene que estar el agua expuesta al sol, esperás a que tibia, que tome una temperatura normal para poder tomarla y la podés consumir en comida, o sea, pones un chorrito de agua en tu sopa, en tu pava para calentar el agua del mate en tu vaso de agua, le pones un poquito y lo puedes mezclar con otras porque el agua ya estaría solarizada y fotonizada los beneficios según lo que yo sé y lo que estuve viendo durante todo este tiempo, es a través del Hoponopono, el Hoponopono es una técnica milenaria eh, hawaiana, y el doctor Lendo que decía que cuanto más agua solarizada tomemos más limpiamos nuestras memorias ancestrales. Acá no vale pensar, acá lo que necesitamos es que el intelecto no esté entre nosotros y nos dejemos guiar por nuestra intuición, por nuestro sentir, por, eh, por, nuestra, eh, sí, por nuestra intuición. Claro. ¿sí? Lo que tenemos que hacer es intencionar esa agua. Toda la intención que nosotros le pongamos va a estar ahí, porque el agua es programable y se puede frecuenciar. Entonces, eh, Silvina, qué importante lo que estás sí. planteando. Vamos entonces a rebobinar un poquito para aquel que es la primera vez que se noticia sí. de que el agua, además de sus propiedades indispensables para el sustento de la vida, tiene otras que se pueden sumar, anexar, si la exponemos al sol. Pero vos estás planteando que tomamos agua del grifo Llenamos una botella que no debe ser de plástico, no debe ser de plástico, no, sino debe no, ser de vidrio, vidrio y preferentemente de color azul. ¿Y la exponemos al sol cuando ¿En qué momento del día? Cuando quieran, o sea, cuando ustedes quieran. Lo ideal siempre es a las 3 de la tarde, que es donde está más fuerte el sol, ¿no es cierto? Ajá. Es ahí donde, donde mayormente eh, están los fotones al máximo. Pero no importa, o sea, eh, no hay que hacerlo como si fuera algo, una receta, ¿sí? Es lo que vos sientas, es lo que vos creas y lo pones el rato que vos necesites. Yo he dejado las botellas todo el día, o sea, me he olvidado y han estado día y noche. Eso no significa que no estén solarizadas, al contrario, o sea, están potenciadas por todas las energías de, de, de la naturaleza. Eh, tampoco es necesariamente que sea exactamente azul, por eso no se limiten. O sea, Yo eh, sigo a, a Ana María Campa, que es una experta en, en este tema, en geometrías sagradas si y en lo que sería la solarización del agua, y no hay que limitarse. Si no hay botella azul, la botella que tenga de vidrio. Yo tengo azul porque es lo que el no lo decía y ahí es donde yo me enfoqué. Pero no hace falta que sea azul si necesitamos que la solaricen. ¿Para qué? para que elimine, además de elevar la vibración del agua, elimine todas estas eh, cositas que tiene el agua que viene del grifo, que no, no es de la naturaleza. Claro, claro. Bueno, entonces simplemente una botella de vidrio que hay que limpiarla y hay sí. que llenarla de agua, la dejamos al sí. sol, no importa el tiempo y preferiblemente no. estás planteando que sea sin tapón para que sí, se un... evapore el cloro, viene a ser. Exacto. Exacto, sí, con una tela o una servilletita de papel, lo que vos tengas, la pones arriba, con una gomita, con lo que quieras, un lataz, eh, una telita, lo que sea, y luego eh, le pones un tapón. El tapón no debe ser de metal, es la única condición. Tiene Ajá. que ser de corcho o de plástico, o los nuevos que hay de silicona, cualquiera de ellos. Y se puede eh, incorporar... Sí, sí, sí, discúlpame, te escucho. No, no, decime. ¿Se puede incorporar a la heladera, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí, a la heladera natural, se puede congelar, se puede mezclar con agua que no esté solarizada para que la active, sí, sí, claro, se puede. ¿Se puede tomar mate con, con agua solarizada? Totalmente, yo un chorrito de agua solarizada, yo tengo mis botellas, acá te voy a mostrar una, tengo mis botellas azules, las lleno de agua, una vez que están solarizadas, a la pava, un chorrito y a tomar mate. Y los que hacen eso, Silvina, ¿qué beneficios obtienen? Los beneficios son de... Eh, vos, nosotros pensame, pensemos que tenemos un... estamos entre un 70 y un 80% de agua sí, en sí. nuestro cuerpo. Nosotros sí, somos sí. un gran porcentaje. Todos esos beneficios que tiene el agua lo tenemos nosotros, en nuestras células. O sea, podemos mejorar. Es la intención. Acá lo importante es la intención que vuelves a esa agua. Podés, luego de solarizarla, programarla con palabras, frases, no sé, por ejemplo, estás atravesando un momento de tristeza, alegría en mi vida, o sea, lo pegás en la botella, lo escribís, lo ponés debajo de la botella, lo pensás, lo que vos sientas. Yo lo que les recomiendo es que vean el video que habíamos empezado a ver, que es el del doctor Masaru Emoto, que lo explica súper claro, incluso con música, lo podés eh, también frecuenciar, la podés programar al agua para que tengan los beneficios que nosotros estamos necesitando en este momento. Bueno, entonces... O sea, para la salud es fundamental. Voy a remarcar el nombre que acabas de aconsejar. Doctor sí. Masaru, con ese, doctor Masaru Emoto. Emoto así como suena, sí. es ¿eh? sin H. Ah, sí. Entonces podemos googlearlo y estás informando que nos estaría anoticiando de todos los beneficios que tiene el agua el poder del agua, el poder de las palabras, también incluso de la música, la música que tiene frecuencia, nosotros tenemos frecuencia, o sea, nuestras palabras suman o restan, depende de lo que digamos. Así que lo ideal es que lo vean, si tienen un ratito, no dura mucho, son media hora más o menos, y lo explica de la forma más científica posible, que no sería mi caso. Pero bueno, él lo explica súper claro y tiene un documental donde muestra los copos de, de esa agua frecuenciada, eh, lo lindo que son cuando las palabras son lindas y lo feos que son cuando las palabras son feas. Así que bueno, tengamos en cuenta eso también. Claro, porque la verdad que cuando uno lo escucha por primera vez y nos estás invitando a hablarle al agua, suena un poco raro, pero en realidad estamos permanentemente nosotros hablando y teniendo mensajes y discursos, lo que sucede es que no somos conscientes de ello. Pero permanentemente al líquido que tenemos dentro del cuerpo, que nos constituye, le estamos dando mensajes que pueden ser críticos o que pueden ser alentadores. Así que no es algo anormal lo que estás planteando. No, nos tenemos que hablar lindos. Y partamos desde nosotros y luego, bueno, el, el elemento que se puede programar en este caso es el agua, el agua tiene memoria y activa, activa a nuestro organismo continuamente. Qué hermoso lo que nos estás comentando. ¿Desde cuándo se vienen haciendo este tipo de investigaciones en el mundo, Silvina? Y el doctor Masaru Moto desde el año 96, 95 más o menos por ahí. Y bueno, yo conocí el Hoponopono en el 2015, pero sé que es de mucho antes, mucho tiempo atrás. Eh, así que sí, esas investigaciones, hay muchas, hay otras que estuve mirando también que son con, bueno, aparte de la geometría sagrada, el cobre también eh, activa el agua, o sea, las frecuencias, o sea, la, la activación es revivirla, o sea, volverla a ser como de la naturaleza, o sea, para que nosotros tomamos un agua mucho más eh, poderosa, digamos. Claro, como un agua positiva, viene a ser hasta como una medicina, sí. una medicina natural. Porque estoy Exacto. incorporando a mi cuerpo, a mi vida, un agua a la que le hablé con cariño, a la que le hablé con afecto, a la que, como vos decís, le pongo rótulos, le escribo. Fíjate que ahora el lunes es el Día del Trabajador. El tema del desempleo actualmente es una problemática muy generalizada en nuestro país. Podríamos entonces sí. colocar botella, un rótulo. El rótulo se coloca antes o después de dejar el sol. Lo mismo, eh, hay gente que lo hace antes y hay gente que lo hace después. Las botellas que yo tengo ya vienen con una palabra, por ejemplo. Eh, tenemos, por Ajá. ejemplo, geometrías sagradas y palabras. En este caso tenemos a Metatron y la palabra gracias. ¡Qué lindo! Sí, sí. ¿Y qué sería geometría sagrada, Silvina? La geometría sagrada, bueno, ahí ya me, me, nos metemos en un tema que es bastante extenso. Ajá. Las geometrías sagradas son... Eh, milenarias también, las vemos en India, en todos lados, como si fueran mandalas. Lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Sí, sí. Y tenemos a la flor de la vida, todo empieza en realidad con la Piscis, bueno, es todo un tema muy, muy de geometría, o sea, círculos entrelazados entre sí, que son la formación de toda la naturaleza. Toda nuestra naturaleza tiene geometrías sagradas, por ejemplo, si nos fijamos en, el, en las semillas del girasol, la, la, la, la flor es una geometría sagrada. Es perfecta. Es perfecta. Los panales de las, de las abejas, abejas. son perfectos, milimétricamente. Perfectos. Exacto. Entre. Entonces todo, todo nace de, de, desde ahí, desde la creación. Eh, por ejemplo, tenemos la, la flor de la vida, que es una de mis favoritas. Ahora si quieres te la muestro, es eh, la vida. Ahí nace la vida. Son 19 círculos entrelazados entre sí que crean esto, que es la eh, flor de la vida. Que la deben de conocer. Sí, bueno, sí, sí, seguramente. Qué hermosa. Sí, qué hermosa. sí, sí, sí, sí. Bueno, todo frecuencia, todo tiene alta vibración, las geometrías sagradas, las palabras, por supuesto, y el agua. Entonces unimos todo en uno. ¿Has notado cambios en tu vida? Silvina, tal vez algún hecho puntual que nos quieras compartir de por qué es tan beneficioso aplicar esta técnica que nos estás informando. Sí, la uso, la uso desde que la conocí, eh, gracias a, bueno, yo siempre cuento la historia de, de mi hijo, mi hijo tiene autismo, tiene 15 años, y él, su primera palabra fue agua. Eh, o sea, todo me fue llevando como esto, ¿no? Y lo único que él consume es agua, o sea, en lo que es líquido, y nada, eh, empecé a investigar, a investigar y bueno, empecé, como les conté al principio, con mis botellas escritas con marcador eh, para frecuenciar esa agua y para activarla. Y sinceramente eh, es lo único que consumo, o sea, es esa agua y sí, los beneficios se sienten, porque el agua frecuenciada es diferente. Ojalá lo puedan probar todos, o sea, puedan poner el agua al sol Dejar que evapore el cloro y tomarla y van a sentir esa sensación de que es totalmente distinta al agua de, de la canilla. Nada que ver. Tiene y otra otra otra textura incluso. Y Silvina, ¿qué sucede cuando el día está nublado? Lo dejamos un ratito más. O sea, más tiempo. No pasa nada. No, no pasa nada. claro Yo sí. trato de frecuenciar siempre eligiendo el día, ¿no? Obviamente. Eh, tratamos de, de que haya la mayor cantidad de sol posible, pero si está nublado lo dejamos un rato más, o lo ponemos antes, más temprano a la mañana. Silvina, sí, estamos viendo en tus redes sociales ¿qué es Frecuencia sí. de Amor? ¿Querés comentarnos, querés compartir los sitios donde las personas pueden seguirte, consultarte? Sí, sí, sí. Frecuencia de Amor, bueno, nació a raíz de que... Eh, Nada, empecé a, a como unir todas las piezas del ese rompecabezas, del agua, de las palabras, de las geometrías. Hice un taller de geometrías sagradas, hice eh, mucha terapia, muchas cosas así de, de, de ese estilo. Eh, y bueno, nació Geometría sagradas con botellas frecuenciadas para que la gente la pueda, la pueda adquirir. Eh, soy bastante nueva en todo este en este Camino. emprendimiento. sí y bueno, eh, estoy aprendiendo, así que a la gente la verdad que respondió muy bien, se interesa, me preguntan, eh, bueno, nada, espero que le, les guste tanto como a mí y que les sirva, por supuesto, y que lo puedan, no me crean, como dicen los que saben, no me crean, pruébenlo, o sea, claro. vivan su propia experiencia. Qué hermoso, Silvina Jaime, docente, investigadora, vos te estás comunicando con nosotros desde Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires, sí, desde Capital, sí. ¿Y tenés un grupo conformado? ¿Muchas personas te siguen en esto? Sí, sí, sí, sí. Bueno, principalmente eh, la familia, obviamente, eh, los amigos, y bueno, los vuelvo loco a todos charlando con el tema del agua. Claro, <risa> pero bueno. Claro. Eh, no, cuando sí, uno sí, encontró sí. un tesoro, cuando uno encontró <risa> la fuente de la salud, por supuesto que lo comparte sí. con su gente querida. Es una medicina sí, natural y sumamente sí. económica. Sí, no necesitas más que una botella de vidrio. O sea, no... Y tu intención, como digo siempre, ¿no? Ponerle tu corazón y dejar de pensar en que eso es así, eso es... no. Acá dejamos el intelecto de lado y, bueno, intencionamos. Qué importante esta nota que estamos terminando. Nos gustaría... Tener un mensaje final para nuestra querida audiencia de la 90.3 y teleaudiencia del canal ver tv querida Silvina. Pero qué importante tener en cuenta que tiene poder. La palabra que usted emite tiene poder. El pensamiento que usted rumea muchas horas durante el día tiene poder. El agua, las cosas okay. tienen poder. Así que qué importante entonces ser más selectivo, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que ingerimos, Silvina. Totalmente. Tenemos, tenemos eh, una fuente de salud sumamente a mano y que muchas veces desconocemos o no creemos, pero como dijo la docente Silvina, comprobar uno no pierde nada. Ella es testimonio junto con muchas personas del beneficio de consumir agua solarizada, agua que está focalizada hacia una propuesta que puede ser, como ella dijo, paz. ¿Qué, ¿Qué otras frases has utilizado, Silvina? Amor, que es la mayor, la más de alta frecuencia que existe, gracias o gratitud. Puse esperanza, alegría, eh, confía, que también es muy importante, y dejarse llevar. Dejarse llevar porque si tuviéramos el poder que tenemos eh, diciendo y, a, y eh, diciéndonos a nosotros mismos, nosotros somos nuestros propios eh, médicos, sí, <risa> sin sí, duda. Sí, claro que sí. Bueno, el agua es sumamente poderosa, pero nosotros también podemos sí. elevar y aumentar su beneficio. Bueno, te escuchamos, Exacto. Silvina, estamos muy agradecidos. Realmente no se notó que es tu primera vez. Fue me, sumamente me didáctico, sos docente y qué lindo <risa> que dediques tiempo a difundirlo sí. porque no todo el mundo tiene esa generosidad. Así que bueno, te sí. escuchamos querida. Te agradezco mucho, la verdad eh, eh, el mensaje que les dejo es este, es el mensaje del agua, de las palabras, de la geometría, del sol, de la naturaleza y de que bueno, cada uno es su propio, su propio médico. Muchísimas gracias, gracias Silvina. Bien. Abrazo gracias. grande, lleno de luz, lleno de amor y de paz. Y que tengas un Muchas hermoso Día del Trabajador y que continúes no con el trabajo que tira para abajo, sino con esas actividades que nos gustan y que nos potencian para arriba. Beso grande, gracias. Silvina. Gracias. Desde Venado grande. Tuerto. Chao querida. Cariños a tu chau. hijito. Chao mi amor. Gracias. Chao chao. ¡Qué hermosa nota! ¡Qué hermosa nota que estamos compartiendo! Meta Sábado fue creado, fue gestado con esta intención de llevar a ustedes, donde usted se encuentre, tal vez conduciendo un vehículo...